Hola. Y estoy subiendo el volumen. Hola. ¿Qué tal? Bueno, de momento no hay nadie. Me espero a que se conecte por lo menos Mariby. Y pues a ver si se me oye bien y todo eso. Hola, Celia. ¿Qué tal? Eres la primera. Y Harry también. ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¿Cómo estáis? Bueno, ahora se conectará Maribí y empezamos. Ya sabéis que vamos a hablar... Mira, ya está aquí. Eh, a ver, que yo esto no tengo muy claro. Mm, creo que... Creo, hola, muy sí, buena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy aquí haciendo una prueba hoy y mi internet va un poquito. Te escuchamos bajito. O por lo menos no. Pues, ahora, ahora. no sé qué más. ¿Ahora? ahora. Vale, vale. Bueno, digo que mi, que mi internet hoy va un poco raro. De hecho, bueno. se fue la luz hace un rato. En fin, pero bueno, aquí estamos, al menos por ahora. Intentaremos sostener. <risa> <risa> Muy Te bien. Un que para los de mi comunidad no saben lo que es, pero... <risa> Ahora lo voy a explicar y ya, bueno, se está conectando aquí un montón de gente que será de la tribu, así que me viene genial para explicarlo. Bueno, eh, para los que son de mi perfil, que no conozcan a Maribí que se hayan conectado desde mi cuenta, eh, bueno, Maribí es una persona muy especial para mí, que la voy nombrando a veces así, en plan, ¡Uy, Maribí Y la gente igual dice... Eh, esta mujer, <risa> en fin, bueno, Mariby se dedica a la comunicación animal, es la fundadora de la Escuela Entre Especies y se dedica a comunicar con animales y a ayudar a que las personas recuperen esa conexión para poder ayudar, para poder comunicar con los animales y lo hace a través de la conexión sutil con la naturaleza, esto es así como muy amplio dicho, <risa> Tiene como, solamente las palabras tienen ya como mucha po potencia y dimensión. Eh, entonces, bueno, eh, sí. Eh, a mí, yo la conozco porque yo estoy haciendo un curso con ella, no sé cuánto llevamos ya, ¿tres años? Dos, dos, ¿Dos? dos, dos años. Bueno, dos años de maestría. Lo que pasa es que Eso. antes supongo que hiciste ya... Estuviste sí, sí, haciendo sí. el básico sí, sí, sí. y algunas prácticas entre medias antes de empezar claro, la maestría. Sí. ¿Alguna cosa más? Bueno, el caso es que llevo como unos tres años en contacto con ella y con sus enseñanzas y a mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo a lo que quiero hacer aquí dentro de mi proyecto y hacerlo pues un poco desde donde quiero y, y de la manera que pues un poco que vibra conmigo, ¿no? Eh, entonces, no sé si... Quieres decir algo más de tu presentación? No sé si hay algo que añadir aparte de no de... Me, me parece perfecta, <risas> efectivamente. Soy la eh, llevo la escuela la, la escuela entre especies que está dedicada a eso, a que recuperemos con ayuda de los animales y otras las otras las demás especies de la naturaleza recuperemos la conexión sutil y la capacidad de de comunicar a través de telepatía, porque es que es telepatía, ¿no? Es desde sí. el sentir, <risa> desde el sentir, intercambiar información con otros seres vivos. Y bueno, y así descubramos otra manera de, de estar en el planeta, estar y caminar este planeta. Sí. <risa> Y para mí, para enfocar lo que hago aquí en la casita, lo que hago en el proyecto y, y todo lo que pueda acompañar a la gente que se ponga en contacto conmigo, para mí ha sido como muy fundamental hacerlo desde ahí, por varias razones que yo creo que se van a ir un poco desgranando en este directo, pero, pero porque me ha hecho conectarme a la vida. <ríe> Así resumiendo. <ríe> A la vida y, y, y bueno, ya se irá un poco viendo Conforme vayamos viendo el tema del silencio Pero, pero sí, pues a, a, a mi vida, a la que me rodea A la existencia en general Y creo que, que los peques que, que partan desde ahí Tienen como, como un plus <ríe> Y que no hago nada más que acompañarles Absolutamente, <ríe> es más Yo creo que de alguna manera ellos nacen ellos, ya nacemos con, con esa capacidad de, de habitar el silencio que luego vamos perdiendo porque al, al final el silencio claro, podríamos empezar preguntándonos sí. ¿a qué nos referimos? Yo me lío <risa> Sí, porque claro el, la gente a lo mejor que haya visto el cartel sobre todo los de mi perfil que, que a lo mejor no saben a qué nos referimos con el silencio eh, tenemos una concepción del silencio solo como así muy de cerrar la boca Y yo creo que, bueno, por lo que he invitado a Maribes Porque yo creo que nos puede dar una visión del silencio Como muchísimo más amplia Y, y que nos explique qué es para ella el silencio Qué ha sido en su vida, cómo lo descubrió Y, y, y bueno, que nos dé un poco de su visión acerca del silencio Bueno, pues para mí con el silencio, con el redescubrimiento del silencio, empezó una nueva, manera, una nueva manera de entenderme a mí misma y de entender la vida. Yo, bueno, tú esto lo sabes porque os lo cuento cuando empezáis los cursos, uh -huh. pero yo para mí fue un antes y un después que llegué a un punto en mi vida en el que estaba con, eh, bueno, no podía parar de dar vueltas a la cabeza. Algo que tú sabes que en mis, en mis cursos a eso le llamamos ruido. Y no, no le damos más historia, es ruido, ruido mental, pero ruido, ¿no? Y, y bueno, llegué a un momento en mi vida en el que tenía tantísimo ruido que, que no era, bueno, pues eh, llegué a un punto que ya era, eh, eh, me sentía enferma, no tenía fuerzas para moverme siquiera. Porque toda la energía, como luego supe, porque en ese momento no lo sabía, se lo llevaba a la mente. Y bueno fue precisamente mi perro, aunque yo en ese momento no lo sabía, el que me llevó a meditar. Me dijo, me lle, me, me mandó el mensajito, ¿no? y me dijo medita. Yo no sabía lo que era eso, pero me enteré y empecé a meditar y me pasé un año un año meditando. Y para mí meditar era estar muy quieta, intentar no pensar, porque o sea, ir solo, llevar la atención al sentir, muy quieta y simplemente sentir. Y ni siquiera pensar, obviamente, en lo que sentía, sino simplemente estar ahí sintiendo. Y bueno, pues a mí eso fue el principio de, de un antes y un después. O sea, a mí me parece ahora mismo, miro a la Mariví de antes de aquello, porque luego, así estuve un año, que eso también se dice rápido, pero estuve un año porque no podía parar. O sea, estuve un año, pero no porque yo me... Pre... A ver, que tengo aquí a toda, absolutamente toda la familia... Son cinco gatos, ¿vale? Todos estratégicamente puestos, pero claro, en cuanto uno se mueve, los demás también. Ah, en fin. Eh, pues eso, estaba. Eh, me pasé un año meditando, pero no porque me propusiera meditar un año, sino porque llegaba, llegaba me despertaba y lo primero que sentía hacer era meditar, antes incluso de, de levantarme. Una vez que salía de esa primera meditación, que a veces duraba a lo suyo, pues así me, me, me aseaba, salía, sacaba a pasear a mi perro, volvía a casa y como no estaba trabajando en ese momento, había dejado todo, de, bueno, pues el patatus que me había dado, eh, era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a meditar un rato y me volvía otra vez a ese estado y así estuve eligiendo cada vez, cada vez, cada vez irme a meditar durante un año sin saber muy bien ni a qué me llevaba, ni siquiera qué es lo que hacía, porque ya te digo que fue totalmente autodidacta, me salió de dentro y fui muy del extremo, además, que ahora ahora veo que no todo el mundo, no para todo el mundo es así, pero estaba tan en un extremo que me fui directamente al otro extremo, ¿no? Que a veces, a veces nos dan esos bandazos en la vida, ¿no? Pero bueno, desde, y ahí es donde yo descubrí el silencio. Y, y vi cómo ese, ese, ese el, cuando ponía mi atención en el sentir, eh, se me iba, o sea, lograba estar en un estado de paz que parecía como eterno, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo que ese silencio, que era, te digo, era el silencio del que hablamos en los cursos, que sabes que lo dividimos en tres, ¿no? El silencio, el típico silencio de me callo y no hago ruido, obviamente. Luego, para llegar a ese, de alguna manera, también encontré el silencio físico, que es no me voy a mover, ya me puede picar la nariz y lo que sea, que no me voy a mover aquí quieta, ¿vale? Y por último, el silencio mental. Que era intentar no pensar en nada Sino tener mi atención Pues eso, en el sentir ¿no? Y sin siquiera plantearme qué estaba sintiendo Simplemente poner ahí mi atención Ese fue el, el ensayo que hice Me lo inventé sobre la marcha y no veas tú Qué resultado me dio Y de hecho he puesto después de eso he puesto A miles de personas, tú lo sabes sí. <risa> Hacerlo <Sí>. miles <risa> Hacer exactamente lo mismo Y y al final es que nos damos cuenta, y yo lo veo porque lo he visto en miles de personas que es sanador es muy sanador eh, entonces cuando hablamos, cuando hablamos de silencio yo me refiero a eso, a un silencio si quieres le podemos llamar triple ¿no? silencio de me callo silencio físico y silencio incluso mental, que a veces el silencio mental no significa tanto no pensar en nada como no Poner la atención en lo que piensas, sino más en lo que sientes. Porque si no entras ahí en una lucha de, oh Dios mío, pero aún sigo pensando, mira, mira, estoy pensando. <risa> ¿No? y, y, y te entras ahí en una lucha que es aún peor. ¿no? Eso Entonces, no es. Si caja, es Dios. Uh, claro, no es tanto callar la mente como que tenga más fuerza que tu atención esté en el presente. Y por eso decía que yo creo que los niños vienen con ello. Los niños. Sí están ahí. Lo que pasa es que luego están aprendiendo sus referentes son pues papá, mamá, claro, los sus superhéroes, ¿no? Y, sí, y claro, al intentar sí. al intentar copiar las maneras de papá, de mamá, empiezan ya a darle vueltas a la cabeza, y ya empiezan esos ruidos sí. que al final... Esa, yo ahí veo un punto en los niños en el que empiezan a desarrollar más a nivel neurológico, o sea, más la mente, que hay como una batalla ahí de entre lo que quiero hacer, lo que quiero expresar, lo que como me quiero mover y, y desde mí allá empezar a, a poner el foco fuera y hay como un, una cosa ahí, ¿sabes? Que de repente pum, se desconecta y es lo que veo. A ver, es poco a poco, no es, no es de un día para otro, pero sí que cuando son muy chiquitines a mí me encanta verlos porque lo que dices tú están muy en el presente y, y hacen y expresan y pim pam, ¿sabes? y están en lo que están y, y luego llega un momento que es como pues eso se mete la mente por el medio y si no sabes cómo hacer porque lo que dices tú no es no voy a pensar porque eso es imposible no es darle importancia más al sentir y, y ahí, ahí por ejemplo estoy yo intentando que, que no se desconecten de ahí <risa> Que se queden conectados a esas sensaciones para que la mente, por supuesto, existe y es genial. Y se pueden hacer maravillas, pero que siempre sea desde ese momento en el que están y desde esa, eso que quieren transmitir y expresar. Y a mí eso, por ejemplo, me ha ayudado mucho el verlo como tú, como tú lo propones. Y por supuesto sentirlo yo, porque esto si no lo haces tú, pues es muy complicado <ríe> transmitirlo a otra persona. Sí, bueno, <risa> claro. Efectivamente. Luego, aparte, eh, bueno, tú sabes, nosotros hacemos esto copiándolo de los animales. Yo me lo inventé sobre la marcha. Habría que ver si no me lo chivó mi perro Gasby, viendo después todo lo que fue pasando ¿no? y la conexión telepática que, que empecé a desarrollar con él y, y todo esto. Pero es que los animales están muy, viven mucho desde ahí, desde ese silencio. ¿no? desde esa presencia que implica el silencio ¿no? y al estar desde ahí pues tienen capacidades que nosotros también tenemos y si no las estamos desarrollando es porque nos perdemos ese silencio que nos sostiene en el presente como por ejemplo yo me acuerdo que me hacía mucha gracia incluso antes de hablar con, con él de empezar a hablar con él que mi perro siempre sabía dónde me había dejado las cosas y además me lo marcaba, incluso antes de hacer telepatía con él y antes llevaba gafas y me las dejaba en todos lados En todos lados me las iba dejando ¿Sabes? Y era como, ¿y ahora dónde he puesto las gafas? Y mi perro me miraba así y se iba a un sitio Y si yo iba, allí encontraba las gafas ¿Sabes? Y me, me las marcaba siempre Y era como, ¿cómo tiene este hombre tanta memoria, no? De saber dónde... Y es que luego me he dado cuenta que es que desde ese estado de presencia y silencio no necesitas memoria, porque la información está ahí y tú puedes acceder a ella, ¿sabes? Ellos se mueven desde ahí y los niños también se mueven mucho desde ahí. Sí. Por eso tanta creatividad. Y, y, y lo que dices tú, yo a mí me pasaba cuando trabajaba en coles, pero me pasa ahora que no sabes dónde has dejado algo de la clase o en, en algún punto de la casa o antes cuando trabajaba en coles de la clase y, y siempre, yo siempre preguntaba a ellos, ¿dónde he dejado esto? porque siempre lo sabían yo no sé cómo lo sabían, pero lo sabían y sabían dónde había dejado cosas que yo, o sea, que no me habían visto dejarlas, y mira, ahora que lo dices, pues <risa> es como, ¿Ves? es una pasada, <risa> yo siempre era como, venga, ¿quién sabe dónde me he dejado el rotulador rojo? y siempre alguno ¡Ay! Y no lo estaban viendo, pero no habían visto ni siquiera como yo lo había dejado ahí. Y yo alucinaba. O sea, era como una herramienta muy, muy buena. Pues ya sabes, ese es el secreto. Sí, sí. Estar en presente. Y, y estar en presente y estar en silencio. Sí. Eh, pero, bueno... En, en... Ay... Es que iba a decir, se me, han atrum... se me han juntado como tres cosas que iba a decir ahí a la vez. Pero bueno, pues sí, pues efectivamente, que el silencio, ya te digo que es no es solo callarse. Cuidado que luego los mayores identificamos... A mí me ha pasado en los cursos, creo que te lo he contado, que tú ya sabes, en cuanto empieza un curso de telepatía con animales, el de iniciación, lo primero que digo, a partir de ahora vamos a explorar el silencio y callo a todo el mundo calla todo el mundo y bueno en los online como la cosa va más poco a poco eh, pues no, no he tenido ningún problema más bien todo al, al revés la gente me dice wow he llegado a estados de silencio de calma o de paz que hacía mucho que no tenía la gente que no había meditado nunca llega a estados que bueno pues como que van entrando bien no pero me acuerdo en los presenciales, sobre todo al principio cuando empezaba a hacerlo, que ya ha cambiado un poco la energía, pero cuando empezaba a hacerlo que decía, bueno, a partir de ahora, mientras estemos en el círculo vamos a guardar silencio. Y había quien se enfadaba. <risa> había quien se enfadaba como si lo hubiera castigado. Tenemos la idea, a lo mejor, de y no sé si será del cole, pero la idea de que es guardar silencio. Si guardas silencio es porque te han castigado O que están como coartando tu libertad de expresión O yo que sé qué, sí. ¿sabes? Pero incluso cuando les dices Es importante para aprender esto que quieres aprender Es importante el silencio ya Pero hay una parte de mmm, Porque tú lo digas, me callaré si quiero ¿Sabes? Sí, lo tenemos ahí lo tenemos asociado como algo súper impositivo, y yo esto sí que creo que viene de, de cuando somos pequeños, ya no sé si de la escuela, que puede ser, porque al ser grupos tan grandes no da la vida, y entonces es que a veces tienes que mandar guardar silencio, pero desde un lado súper impositivo, no desde donde lo propones tú, sino de un cállate, no te puedo escuchar ahora, no, ¿sabes? No para conectar con ellos mismos, sino todo lo contrario, sino para desconectarles, para, para cállate. Y entonces... Ahí hay un lío, que sí que yo entiendo perfectamente que haya gente que si a lo mejor esto no lo ha llevado bien de pequeño porque lo ha sentido como, un, como que le han coartado las libertades, pues cuando eres mayor y te dicen que te calles, es como, ya no me dan la gana, <risa> porque asocian ese silencio. Luego ya, yo te digo, a mí eso me ha pasado, o sea, es verdad, yo hice el online contigo y en el online no se nota tanto, pero sí que tú a veces en los procesos nos dices, guarda silencio... Y, y, y por ejemplo en mí sí que hay una parte de ¿sabes? pero luego es verdad que no es ese silencio lo que pasa es que esa palabra en sí la tenemos superada. o sea, es, ese mismo ya es un ruido o sea, esa imposición eso, eso que nos parece que el silencio es imponer ya es un ruido que nosotros nos hemos ido creando porque al final el silencio es conectar contigo mismo es cállate estate quieto y entonces ahí se pueden dar las posibilidades pero para llegar a eso hay veces que te tienes que enfrentar a tu ruidazo de lo que significa lo que ha significado el silencio hasta ese momento para ti y, y claro eh, proponer silencio en un espacio por ejemplo aquí como el mío que lo hago mucho desde la libertad a veces puede parecer súper impositivo pero para nada O sea, <risa> es al revés es, es, no, es, no es así <risa> Te, de hecho, estaba el... ¿Sabes que el tercer chakra, energéticamente, en nuestra anatomía energética, tercer chakra y quinto chakra están, están unidos, están relacionados? Uh -huh. Entonces, claro, a veces el... ¿Por qué están tan relacionados? Tercer chakra tiene que ver con el ego, con la personalidad, ¿no? Y, y el quinto chakra es como lo expresamos. Sentimos que si me callo, lo que me están diciendo es que mi personalidad no merece ser expresada. ¿Vale? Cuando... Y sí, y de alguna manera te digo, pues sí, ¿sabes? Es que en algunos momentos, efectivamente, en algunos momentos hay algo más importante que expresar nuestra personalidad, que es conectar con nuestra esencia. Y nuestra esencia no la vamos a encontrar en el tercer chakra ni, ni hablando, ni expresando, ni contando todo lo que quieras, sino en silencio sintiéndote a ti mismo por ahí sabes pero sí o sea el que se efectivamente se nos vemos ahí atacado como que está coartando mi, mi libertad de expresión bueno a lo mejor la de expresión de tu ego de tu personalidad cuidado que no digo ego de manera peyorativa ¿eh? hablo de, de tu personalidad pues en ese momento sí es como ahora en este momento eso no es lo importante vamos a ir más profundo ¿No? Entonces, claro, por eso a lo mejor los adultos Que ya estamos más identificados con nuestra personalidad Hemos trabajado muchos años en ella La hemos mantenido ahí por encima de carros y carretas Hemos luchado por ella Contra otras personalidades Y aquí estamos todavía en pie ¿no? Pues Por eso nos lo tomamos peor que un niño Que bueno, pues la va desarrollando Pero en ese momento no se le caen los anillos ayer hace un rato Porque él sabe que más allá de su personalidad Está... Está el mismo, está su esencia, ¿no? Él, él no tiene, a lo mejor estoy, me viene, ¿no? Que podría ser eso. Como por ejemplo los animales. Los animales se dice por ahí que no tienen ego, no es cierto. Los animales tienen personalidad, vaya que si la tienen, y ego significa personalidad. Tienen un pedazo de personalidad. Esta gata que tengo yo aquí, voy a enseñar en un momento. Mi gata. Hola. Bueno, esta señora, que no se pierde un directo Aunque no siempre se la vea Esta señora Tiene una personalidad aquí te espero ¿Sabes? Y un mal genio a veces también Telita y, Pero incluso ¿Ves? Ay, Para que se note no le, no le ha gustado que hablemos así de ella Lo Uy. siento Uy. Bueno, Uy. bueno. Pero eh, ellos tienen su personalidad, pero no se les. O sea, por, más fuerza que su personalidad tiene su esencia y su conexión con su esencia. Por eso, para ellos, no, no es el fin del mundo si no tienen que expresar su personalidad para ir a conectar con su esencia. ¿no? Esa conexión con la esencia siempre es más fuerte. Y esa es la parte que el silencio nos ayuda a recuperar. Sí, y yo creo que tanto los animales como los niños nos hacen un ejercicio como muy fuerte de mantener ese silencio para no poner, o sea, como para que vaya por delante a lo mejor según qué cosas que necesita o tu animal o que necesita tu niño o niña, tu, tu bebé. Y es como, que, es como una prueba. Yo los veo como una prueba para transformarnos y conectar de verdad con nosotros para poder conectar con ellos. Pero desde, eh, desde eso que, lo, que dices tú, desde, no desde ese ego malentendido, sino que esta personalidad que me he forjado yo, así, lo que has dicho antes, sino... Sí, yo tengo mi personalidad y sé cómo soy y tal, pero sé callarme en determinados momentos para poder escuchar lo que me tiene que decir el de al lado, porque es que si no me callo, voy pisando por ahí a la gente. <risa> a la gente, cuando digo gente, digo a niños, digo animales, digo con cual... Al final es para los vínculos me parece como súper importante. Para que no pierdas tu esencia, pero a la vez entiendas que el de al lado también la tiene. Y entonces yo creo que el guardar silencio te ayuda a pues eso, a conectar contigo, pero para ver que el otro, pues, también tiene sus necesidades y sus historias y sus movidas y sus todo. Sí, para poder comprender al otro. Yo te diría, incluso, para poder conectar desde un lugar más... más... más... Ay, no me sale la palabra. Más real, me sale, pero no sé si se entiende. A ver, está cambiando nuestra manera de percibir. Los animales nos lo llegan, van diciendo mucho tiempo y yo ya en todos estos años dando estos cursos lo voy viendo, ¿no? Estamos cambiando nuestra manera de percibir. Precisamente desde el tercer chakra, muy mentales, tercer, tercer chakra alimenta la mente, alimenta la vista, por ejemplo, pues desde muy mentales, muy de lo que no veo, no lo creo tal, en lo que no veo, no lo creo, efectivamente tal, a, estamos pasando, nuestra sensibilidad se está se está eh, afinando y estamos percibiendo cada vez más desde el sentir entonces eso está cambiando absolutamente todo y por supuesto de lo primero que va cambiando es nuestra manera de relacionarnos nos, ya no nos cada vez buscamos más y vamos a ir buscando más vamos, yo, yo lo digo sin tapujos porque ya he visto toda esta evolución en estos 20 años y lo tengo súper claro que la cosa va hacia ahí cada vez vamos a relacionarnos más desde el sentir, dando fuerza a lo que sentimos y dejando más atrás creencias, opiniones... Vale que ahora mismo puede que estemos en un momento en el que eso, si ves mucho el telediario, lo mismo me dices, niña, ¿en qué mundo vives? En un mundo sin telediario, tengo que decir. Efectivamente, yo no tengo telediario, pero sé cómo es el telediario, no se me ha olvidado, ¿vale? <risa> y, pues ahora... Y... Pues más allá del Sálvame y el Telediario, estamos haciendo un cambio diferente a todo eso. Igual siempre cuando hay cambios están como los dos extremos, eso pasa. Entonces está la neura máxima de personalidad por encima de todo, silencio cero y ruido, ruido, ruido, ruido, con miedo a escucharse, como decías tú y como decía antes por aquí Recóndita, que también nos ha comentado algo, ¿no? es como hacemos ruido pero para no sentirnos, pero no sentir qué, porque eso que nos da tanto miedo a sentir son las heridas que tenemos de, de no habernos escuchado antes, de no haber guardado silencio para escucharnos antes y es ah, y hay otra cosa súper que a mí me parece ya la repanocha estamos en un resurgir sí estamos en un resurgir de, de la energía femenina hace el año el mes el año pasado me, me pidieron que colaborara me hizo mucha ilusión que colaborara en un bueno una semana dedicada a varias personas a, hablando de la energía femenina ¿no? y del resurgir de la energía femenina. Y a mí me vino alto y claro que de lo que tenía que hablar es de la escucha. <coughs> y es que yo creo que la capacidad de escucha, el silencio, es como la manera más, es una de las, yo creo que es el principio femenino en estado puro. No te digo más. Es como, es el, feminidad como pura. el vacío, como el, como el punto ese en el que... No hay nada y hay todo, ¿no? Como en el que se crea. Y A mí el silencio, por ejemplo, me ha ayudado a conectar mucho con eso. Yo creo que es totalmente eso, el silencio. <risa> Ese punto en el que llegas a conectar tanto que, que puedes ver que hay, existen todas las posibilidades. O sea, que tú tienes ahí todo Los, los toltecas, <risa> los chamanes los chamanes toltecas decían el silencio es una puerta al infinito. Y es, y se referían es que... precisamente a eso. Ahí. <risa> Mientras de la emoción, pues sí, sí, sí, sí. Eh, pero claro, a ver, vamos a centrarnos en lo que tú querías sí. hablar, que era el silencio en casa. Porque este, yo estoy ahora mismo visualizando algunas mamás que conozco que estarán diciendo, sí, sí, pero como narices, traigo yo toda esa magia a mi casa, que somos tres niños, dos gatos, un perro, ¿sabes? Y, y hay cero, cero silencio. ¿no? ¿qué pasa? porque si sí, es que algún papá puede estar pensando, sí pues mi niño, silencio, cero <risa> ¿tú cómo vives eso? <risa> mira Rocío no. yo. es que esa, esa es una de las mamás oh. que tenía yo en mente <risa> yo diría ¿Cómo vives tú por lo que veo tu yo que, para empezar Empieza en mí, o sea, quiero decir que si, si ellos no, me, o sea, si yo estoy con mucho ruido, si yo no estoy practicando este silencio, si, si no está en mí, ellos me tienen de referente. En ese momento soy su mamá, ¿no? Y además hago mucha intención en poner esa energía de madre ahí. Y, y es verdad, oye, mira, ahora que has dicho lo del silencio y la energía femenina que cuando me pongo en, ese, en esa energía de madre, me sale mucho más solo el silencio. Pero el caso es que si no me ven a mí eh, estar así, ellos no están. O sea, si, si yo conecto con mi silencio y estoy ahí, de repente la magia sucede. <ríe> Entonces, aquí lo bueno que tenemos es que estoy yo y está Chati. Que Chati es pues es un animal, o sea, es gata y entonces es, eh, está conectadísima con eso y me ayuda muchísimo. O sea, yo hay días que estoy más así de toda, y la miro y, y, y, y, y me conecto con ella y digo, vale, <risa> ahí, ¿sabes? Incluso a veces me pasa algo con ella, algo que, con ella hay algún peque que a mí me, me salta la alarma y entonces digo, uh, Vale, aquí algo está pasando, Paula, céntrate y vamos, va, vamos a ver qué pasa. Para poderlo gestionar más que nada desde mí. Entonces yo creo que empieza, pues eso, en, en papás, mamás, referentes adultos, familias diversas, quien sea, pero que empieza ahí y que tenemos una grandísima suerte de tener a nuestros animales al lado, en este caso está Chati, que nos pone a todos las pilas. A mí la primera, que como me doy cuenta antes, o me doy cuenta de una manera más consciente, porque los niños también se dan cuenta, les ha puesto las pilas rápido, ¿eh? Y sin, sin absolutamente nada más que estar. O sea, hay una mamá que tiene dos gatas en casa y me dice, no sé cómo consigues que respete tanto a Chati, porque no se le acerca o tal, digo, yo no he hecho nada, absolutamente nada más que si veo que la niña se abalanza un poco más o lo que sea, pues porque al final vienen con toda su energía ahí puesta, pum, ¿sabes? pues lo, que lo único que hago es reforzar a lo mejor algún límite, pero los ha puesto ella. O sea, es una pasada. Y entonces nos pone rápido las pilas. Y es eso, nos trae al momento. O sea, Chati nos trae aquí, nos trae al momento a, a, a en lo que estamos, ¿sabes? Y los peques están muy en lo que están. O sea, yo veo que como que Chati y ellos están en la misma onda, solo que a los peques a veces se les va la olla. ¿sabes? Y entonces pero están como más ahí y, y sí, yo diría, y por la experiencia que tengo aquí, que empieza en, en el adulto, pero si tienes animales empieza en, en, en que... En el propio animales? animal. Sí. <risa> en el propio animal, sí, efectivamente. Eh, pero sí, efectivo, el, el, el primero que necesita tener eh, en una casa con niños, yo es que esto lo vi, lo aprendí de un profesor ya de adulta, ¿eh? Era un curso de adultos que tenía, íbamos reflexoquinesia que hacíamos. Mi profesor Fernando Maldonado eh, cuando entraba todo el mundo pues hacía un mes que no se veía, todo el mundo contándose, pues esto, pues lo otro, pues ya probaste esto, probaste lo otro, y, en fin contándonos ahí nuestra vida. Y entonces él entraba en la clase y se quedaba quieto, silencio en silencio, pero sin ninguna tensión. O sea, un silencio se veía que estaba buscando ese silencio. Oye poco a poco, todo el mundo se iba coscando y hasta el más, ¿sabes?, uh -huh. volado. <ríe> y con más cosas por decir, acababa... ¡Ah! Y todos silencio, ¿no? Entonces yo que lo vi, empecé a probarlo en mis cursos. Y efectivamente, también funcionaba, ¿sabes? Eh, está todo el mundo hablando con todo el mundo, tú te sientas ahí, que sostener ese silencio no es tan fácil, ¿eh? Porque te das cuenta... No es, no es solo yo me callo y yo estoy bien. De hecho, si estás pensando, yo estoy callado, yo estoy bien, ¿por qué ese no está callado? ¡No se calla! ¿Por qué no se calla? Si yo estoy tranquilo, ahí ya no estás callado. Y estás de hecho, estás pendiente de que el otro se calle. Entonces, se trata simplemente de estar sintiéndote, yo te diría, centrado, sintiéndote, respirando, dejando que lo demás pase. A lo mejor hay un subidón en cuanto... Si se trata de niños que están un poco con ese... Medir un poco más mayores de los tuyos, incluso, ¿no? Que están con un poco midiendo ya al padre, viendo los límites y todo esto. que Lo no que a es el encontronazo. También. Desde... Ya. O sea, sí, sí, ¿no? ya. Esto empieza wow. pronto. <risa> pues a sí, lo mejor sí. hay un primer, como un encontronazo, ¿no? Pero luego. Si sostienes, lo que pasa es que ahí te vas a dar cuenta que sostener no es solo sostenerte a ti, sino que hay algo de la energía del espacio que también sostienes tú y tienes que sostener ahí. ¿no? Lo que pasa es que primero tienes que estar en silencio contigo mismo, sintiéndote a ti para empezar a sentir eso y hacerte uno con eso que parece que está fuera de ti, pero resulta que es tú también... Y sostener ese espacio, no, no sé si me he explicado Pero cuando empiezas Cuando empiezas con eso, lo vas notando Y sobre todo Porque a mí me pasa Que, o sea, me pasa Veo a, a adultos Que a lo mejor guard, no, no se ven capaces De guardar ese silencio, porque es verdad Que cuando guardas ese silencio Te empiezas a dar cuenta De o sea, A ver cómo lo explico esto la los adultos no guardan silencio con los niños por lo general, o lo que yo veo, porque si guardas silencio te empieza a resonar algo que no sabes cómo hacer, ¿sabes? Y al final lo que haces es hablar y proponer y sobreestimular y no sé qué, y no sé. Qué. Porque al callarte, te estás viendo tan expuesto a muchísimas cosas: a mi hijo no me va a querer. A, no le va a gustar esto, este juego que estamos haciendo o, a, Hay tanto ahí Que cuando guardas silencio de verdad Se te abre Que, que por lo general Y claro, con tu, con el, con tu hijo O con tu hija Es como que vibras tanto Que te resuenan muchísimas cosas Y entonces es como muy complicado Y es difícil Y, y, y es complicado, yo lo sé O sea, no sé por qué lo veo Porque a veces cuando es como A ver desde fuera tú lo ves y es como, bueno, venga, déjala tranquila ahora un momento, no sé qué, algún papá, alguna mamá. No pueden, ser les... <risa> Y yo los entiendo porque les está resonando algo a ellos que no, no. Y entonces es, es complicadillo. <risa> claro, efectivamente. Por eso te digo, es sostener, pero bueno, por ejemplo, cuando das cursos, con, el, con en tu, en tu, siempre pasa, siempre hay algo siempre hay algo con lo que nos podemos enganchar y no llegar a ese silencio, pero hay que, pues eso es, por eso es feminidad pura esa aceptación pura y feminidad, ¿eh? que, que no tiene nada que ver ni con hombres ni mujeres, este, este profesor mío, que era un señor hecho y derecho, muy varonil, pero lo sostenía muy bien, ¿sabes? porque es tener tu parte femenina y tu parte masculina equilibrada una protegiéndote la otra centrándose ¿No? Eh, eh, de, de, dicen por aquí el, se, Recogen algo que has dicho Dice, empieza en el animal El silencio, pero es cierto Que no todos los animales transmiten El silencio por igual Bueno, sí, absolutamente sí Pero es que si nosotros... Es que, de nuevo, los animales que viven en nuestra casa se ven muy afectados por nuestros ruidos. Yo lo que diría que podemos decir seguro es que los ruidos empiezan por el adulto. Los ruidos. Aunque el adulto no sea el que grita ni el que se sube por las cortinas, ¿vale?, pero los ruidos empiezan por el adulto. Entonces, si empiezan por el adulto, es el adulto el primero que tiene que empezar a mirar, a estudiar el silencio, ¿sabes? A explorar el silencio dentro, dentro de sí mismo. Porque el día, la energía va a buscar expresarse. Todos esos ruidos son energías, son emociones, son opiniones, ¿qué quieres decir? Eh, juicios, son un montón de cosas que es energía que quiere expresarse. ¿Vale? Si tú no la expresas por muy si tú decides no expresarla, pero no es porque tengas silencio, sino que la tienes todo eso, lo tienes ahí huyendo dentro de ti, pero decides no expresarlo, eso va a buscar por dónde ser expresado. ¿Y quiénes son los que no van a oponer resistencia? Porque no van a buscar resistencia los niños y los animales. Y por eso el día, que este ejercicio lo pongo muchísimo, un día que tienes que llegar al trabajo... Ponte que para una reunión importante tienes que llegar impoluta, pero antes, claro, tienes que haber dado de, de desayunar a los niños, dejarles bien peinados y bien desayunados en el colegio a la hora y luego llegar tú estupenda, a, la, a tu hora, a, a la oficina y estás en plan, venga, tengo que ser efectiva. Y por otro lado tienes el nervio de la reunión, de me va a dar tiempo, venga, tengo que hacerlo, ¿no? Esa tensión, pero como no te quieres permitir, no te puedes permitir el estar nerviosa, estás a ser eficaz. Y justo ese día los niños se suben por las paredes, el perro no para de ladrar, de dar vueltas sobre sí mismo, y tú, ¿pero qué les pasa justo hoy? Tú. Tú eres lo que les sí. pasa, ¿no? Entonces, sí. claro, ¿qué, ne ¿qué necesitamos ahí? Pues tenemos necesitamos practicar hasta recuperar esa capacidad de entrar en silencio. No de callarnos y apretar para adentro todo eso, que es, es energía, sino de realmente encontrar un silencio dentro de, pues eso, dentro de la, en la Gran Vía de Madrid, de Punta, da igual, pero que tú puedas ir en silencio. Y se expresa luego alrededor, incluso en la Gran Vía. Incluso en la Gran Vía. ¿Mm? Sí, sí, sí. Por eso es importante, yo creo, lo que has dicho de los tres silencios, que los que hayan hecho cursos contigo lo saben, pero los que no, a lo mejor no. Pero que es que silencio no es solo callarse y si te callas pero estás, pues eso, lo que has hecho tú en plan, me callo pero me lo guardo y lo, en realidad lo estoy tapando, al final alguno lo va a expresar y normalmente pues eso, los niños y los animales pues que como viven ahí, en eso que has dicho tú que es estar en presente... Porque si el adulto estuviera en presente, se permitiría expresarlo. Y a lo mejor, de camino al trabajo, estás tan agobiada en el coche porque has tenido que dejar al niño, que te permites echarte cuatro lloros y te da igual que te vea el de al lado, el de adelante, el de no sé qué, porque los necesitas y chispum, ¿sabes? Y así a lo mejor te ahorras que por la noche o ese día se suban por las paredes eh, niños, eh, animales o lo que sea. Bueno, es que de hecho, si te permites estar en presente, es probable que no necesites los, los lloros y no estés tan nervioso. Porque esos nervios vienen de que estás pensando en todo lo que podría ser, en todo lo que puede salir mal, en si te si sientes segura o insegura con esa reunión, todo eso es mente, es pasado, o sea, no es, no es presente. Si realmente estuvieras en presente, no tendrías, no estarías con tu mente en todo eso y probablemente lo único que necesitarías es llegar al trabajo por papá y en la reunión estarías centrado. Pero claro, eso a todo el mundo, a todo el mundo, y más en el, con el estilo de vida que llevamos, pues necesita de una práctica y necesita de una de un entrenamiento. De un entrenamiento. Sí, que además, yo... a mí me está. En, en esta temporada, con esto todo esto que está pasando, me está ayudando tanto tener a los niños aquí, porque es como estás en otro mundo, lo que dices tú, estás en este momento, estás jugando, te lo estás pasando bien, y da exactamente igual lo que pase después, lo que haya pasado antes, estás pasándolo bien. Que luego pasa algo y entras en un drama, pero porque tu drama está en presente, pues genial. Pero, pero no estás pensando ya en el drama, ¿sabes? Y me ayuda un montón estar con ellos porque está pasando un montón de cosas en el mundo o, y nos estamos proyectando en un montón de cosas que están pasando súper catastróficas, no sé qué. Y ellos están aquí tan felices con el juguete por aquí, con el otro por allá <risa> haciendo no sé qué y te ayuda tanto a decir, pero que estamos, pero bueno, pero Vamos a disfrutar de la vida un poco y del momento en el que estamos, que luego, oye, si pasa cualquier cosa ya pasará, pero <ríe> me ayudó mucho. Y que no ven el telediario, ahí lo dejo. Sí, sí. sí no. Y que yo creo que uno incluso de los consejos que se pueden dar es, mira a tu hijo, a tu hija, mira a tu animal, cómo se mueve por la vida. Y mira, a ver, si, si, si puedes imitar un poco, ponte, yo a los, hubo una semana en mi Instagram que hice un reto de, del juego, ponte a jugar, ponte a jugar, me da igual que te hayan echado del trabajo, me da igual, ponte un rato, saca un rato para jugar y pasártelo bien. Con tu hijo, que además te lo está pidiendo seguramente a gritos, y, y, y, y, y pasa un rato chulo con él. <ríe> que dentro de ese mismo juego, pues lo que te digo, pueden pasar millones de cosas. Pero, pero ponernos un poco en... como si fuéramos ellos. <ríe> y para las mamás y papás que tienen animales y hijos, y que tienen un problema... Con, con esos animales, sí. esos hijos. Yo es que he tenido varias, varias sesiones de estas de un tiempo a esta parte, sobre todo con el tema del confinamiento. Todo el mundo ahí metido, los padres estresados, los niños estresados, los animales estresados, ¿no? Yo haría juegos de sentir. Juegos de estar de en silencio. Mmm, yo qué sé, pues eh, bailar en silencio con los ojos cerrados durante un tiempo, o hacer figuras con el cuerpo, ¿sabes? Con, con los ojos cerrados. Eh, con los ojos cerrados siento y a ver si adivino, a ver si puedo sentir que dónde está, eh, dónde está el gato o dónde está el perro. Sin saberlo, con los ojos cerrados, <risas> sentirlo. Esto es un pedazo de, de, de ejercicio súper divertido, que yo lo hago con los míos, todavía lo sigo haciendo, ¿vale? Que les ayuda a los niños, es el principio de la telepatía, además tú lo sabes, ¿sabes? Con esto estamos hasta empezando a allanar el camino para que recuperen esa capacidad eh, que, la ten, que la tienen y es su derecho como ser vivo a recuperarla, pero... Eh, pues eso, es aprender a, a, a darte cuenta que eres capaz de sentir al otro Pero claro, para eso, eso necesita que tú primero te hayas sentido tú Empieces a sentir a tu alrededor, eso necesita de un silencio ¿vale? Y según van desarrollando esa, esa sensibilidad, el ruido les va a molestar más son ellos mismos los que van a empezar a, a extenderse por ahí desde por el silencio y por el sentir y ya no van a, ya el ruido en muchas ocasiones les va va a ser como no no ese ruido no porque no me deja estar en todo esto que tengo aquí que por otro lado es mucho más enriquecedor como tú ya lo sabes y ellos también lo saben porque ellos rápido conectan con eso precisamente por porque es mucho más enriquecedor y, y los peques, los bebés, yo me doy cuenta de que están mucho ahí. O sea, y de hecho, cuando a veces les propones algo de fuera, lo que sea, es como que les molesta. Cuando les estás poniendo tus expectativas en, en cualquier cosa que hagas con ellos y demás, te miran como, no, <risa> no lo voy a hacer yo como quiera, ¿sabes? Y... Y lo de encontrar al animal, a mí me llama muchísimo la atención porque saben dónde está Chati en todo momento. Aunque se haya escondido porque ya no los quiere ver más. o por, Da igual. O sea, y Chati abrió un ojo y ellos ya... ¡Chati, Chati! <ríe> o sea, la, saben dónde está en todo momento. Y a lo mejor entra al salón y yo no me he dado ni cuenta y ellos ya... pero Y están de espaldas. Y se dan cuenta. <ríe> a veces... O sea, me llama muchísimo la atención. Por eso yo creo que es que los bebés, a mí me encantaría que se quedaran con lo que dices tú, que empezaran ya desde ahí y así ya no hay luego que desaprender, y no hay luego que volver. Y, y me encanta esa desde dónde se mueven los bebés. Mira, nos pregunta alguien que probablemente entró más tarde, porque hemos hablado del silencio, Hemos hablado al principio del, del directo del silencio, hemos dividido el silencio en tres para que se entienda un poco más también la idea de qué entendemos por silencio. Eh, y claro, entonces eso ya de por sí define qué es ruido. Y ruido, sinceramente, estamos hablando de ruido todo aquello que no es silencio. Que no es un silencio de hablar, que no es un silencio físico y que no es un silencio pues incluso a nivel mental no hasta un punto o sea una expectativa puede ser un ruido una actitud puede ser un ruido ¿no? por supuesto esto es un ruido también no pero sin hacer ruido sin hacer ruido si todos estamos quietos y si todos estamos, estamos quietos y sin hacer ruido yo empiezo a hacer eso es un ruido escandaloso en una sala donde todo el mundo está quieto yo empiezo a hacer así aunque no se escuche nada, eso es toda la atención de todo el mundo. No puedes evitarlo, ¡fum! ¿No? Es qué pasa. ¿Por qué? Porque también eso es un ruido, ¿no? Y a eso me refiero. A eso nos referimos con ruido. A la pregunta de, de el chico. E y una cosa filoeste. del silencio que, que que me gusta es que luego cuando hay un momento en el que entras en un estado de silencio que sabes cuándo, o sea, no es callarte para siempre, para toda la vida, ¿sabes? Es, es un silencio en el que sabes en qué momento lo puedes romper. O sea, hay una frase que tú dices mucho que es, ay, ahora no me va a salir bien. Ah, la de que... Eh, no, ay, no me sale la frase. También apesante. Eh, en plan... Guarda no rompas el silencio A no ser que lo que vayas a decir Sea más importante que el silencio Algo así es <risa> Que no vale. lo has dicho muy bien Pero, que, pero quiero decir con esto <risa> que, que, que te das cuenta De cuándo es necesario Cuándo quieres expresar Porque de verdad Lo quieres expresar desde dentro O porque quieres imponer expectativas, llamar la atención, y eso, que a lo que ha preguntado esta última persona, que ahora no me sé el nombre, eso por ejemplo serían ruidos, y a lo mejor decir determinada cosa que sí te sale desde dentro cuando has estado en un estado de silencio como más permanente, eh, pues no es un ruido, es un es que esto creo que lo tengo que decir porque es para el bien, para el bien, <risa> O sea, para, para, para, que, para la armonía claro efectivamente y tienes razón que eso se sabe desde el silencio porque se siente ¿no? y, y efectivamente es para es eso es para esto sostiene la armonía luego tampoco es ruido no, no será silencio claro. pero no es ruido pero eso se eso. siente y se siente desde la armonía que que, que, que encontramos en el silencio de alguna manera ¿no? y, y una cosa que dices también mucho que es, a ver si la, no sé si se puede explicar para la gente que diga, ¡jo! pues eh, que se piense que practicando un día el silencio ya esto va a salir no <ríe> y hay una cosa que Mariví siempre dice que es que el silencio se acumula y eso a mí me parece súper interesante y es, si lo puedes explicar pues estaría muy guay. <ríe> Sí, realmente el silencio es acumulable. <risa> Uno puede ahorrar silencio, <risa> hacerse su bolsita de, de, de ahorro de silencio. Sí, toda, cada vez que llegas a un estado de silencio, eso se queda dentro de ti. Y luego, si, según vas, pues pon, por ejemplo, si ponte que tienes una, te pones a meditar, ¿no? Pues esta meditación que yo hacía de ahí quieta sintiéndome pues no todo el rato estaba en silencio gran parte del tiempo lo que hacía era intentar estar en silencio pero cuando lo conseguía eso se va quedando y se va quedando y cada vez vas como teniendo una reserva y un peso del silencio dentro de ti que hace que cada vez te sea más fácil llegar al silencio y por eso de aquellas que yo yo realmente ahora tampoco medito tanto, medito porque me gusta, pero no me pego las panzadas a meditar que me pegué aquel año, ni mucho menos tengo mis momentos, tengo etapas pues como la mayoría de la gente supongo pero pero en cuanto me pongo me da igual lo que esté pasando a mi alrededor absolutamente igual, si yo me pongo entro rápido en un, en un nivel de silencio muy aceptable ¿no? es más difícil con mi silencio, con mis ruidos internos. El día en que yo estoy más neurótica, más, más nerviosa por lo que sea, más tal, ahí tengo yo que encontrar ese clic conmigo misma para entrar en ese silencio, que también lo tengo bastante entrenado, pues porque a lo que me dedico incluso también, ¿no? Pero, pero casi es, eso me impide mucho más... O sea, me lo pone más difícil el conectar con el silencio que el cualquier silencio externo. Que cuando empezamos a buscar silencio es como no sé, yo estoy callado, pero es que el camión que acaba de pasar y encima el, los tacones de la del piso de arriba, que no sé cuánto y es, todo te molesta mogollón pero todo te molesta mogollón porque resuena con tus nerviosismos internos que son tus ruidos. Luego poco a poco según vas conectando y vas acumulando ese silencio, eso pasa a importar cero y los que más cuestan siempre ya te vas a ir dando cuenta que son los tuyos personales, pero que también, también por supuesto se puede, se puede entrenar y se pueden domesticar y van perdiendo fuerza, porque es eso, es perder fuerza, se van debilitando, como dejan, es como si estuviéramos ahora mismo en el gimnasio de los ruidos, todo el rato alimentando nuestros ruidos, nuestros ruidos... Nuestros ruidos. Nuestros ruidos. Entonces de repente te vas al silencio y empiezan ya pues a debilitarse y ya luego no tienen incluso cuando lo intentan, no tienen la misma fuerza. Ejercitar el músculo del silencio para que los otros <ríe> se vayan. Si te Total. Ay. Bueno, no sé cuánto llevamos. Oh, pues casi una hora. Casi no es Yo hablando de silencio podría estar mucho tiempo. No sí, sé sí, qué cosas más. Sí. ¿Qué más cosas se nos pueden haber quedado? Yo, hemos dado un ejercicio, mm. así un juego, para jugar con los niños y, y, y los animales y que dejen un poco a los animales y empiezan a conectar con los animales desde el silencio. ¿Qué, qué más propondrías? ¿Tú que los tienes que, en casita? Yo, por ejemplo, casita? Con, con Chati lo que... Porque ellos lo que quieren ellos como que conciben que para interactuar con ella la tienen que tocar, ¿no? Y entonces estoy muy en el no, y cuando veo que se van, les, les cojo, les, les dejo conmigo y les digo, no, vamos a decirle hola desde lejos, que es que no quiere que nos acerquemos. Y entonces eh, sí que es verdad que yo me pongo con ellos, e, e, intento, no sé cómo decirlo, transmitirles la sensación que a mí me transmite Chati de eh, no, <risa> ¿sabes? De, de que no. Pero claro, esto no es un consejo muy... No sé explicarlo muy bien. Pero sí que eh, con los peques intentar que no... Claro, es que esto depende del animal también. Porque hay algunos que les encanta que se les rebocen. Pero si no quiere y lo estás viendo, <risa> pues sí que yo, por ejemplo, lo del tema de... ...de que intenten sentirla desde lejos... ...que para lo que has dicho de buscarla en la casa... ...es magnífico y maravilloso... ...pero que si los pillas en un momento... ...que se les van a balanzar, qué tal... ...y que quieren y que alguno me llora... ...porque lo quiere tocar, pero bueno... ...pues es que no... Y, ...y pues intentar que interactúen... ...como de lejos, yo les ayudo... ...les doy hilitos para que jueguen con ella... ...desde más lejos... ...para que no la toquen y la agobien... ...y entonces Chatilla se acerca sí que les intento decir cuándo se acerque. Si ella se acerca y quiere, probamos. Si no, se irá. Cosas que no que no signifiquen invadirla. Pero claro, esto es con Chati aquí, porque ella son los límites que nos está poniendo, pero es verdad que luego en cada casa depende un poco de, del animal. Con lo cual... Si hay algún problemilla con algún animal, yo diría que pidierais una comunicación y hablarais con él. Pues, hombre, las comunicaciones siempre vienen bien, pero te diré que el ejercicio, es que a mí me gustan mucho estos ejercicios que los haces y luego te sirven para mil cosas y te vas dando cuenta sobre sí. la marcha. Y ese en concreto sirve para esto. Y una de las cosas que no, nos, no hemos dicho, que, que los beneficios, hemos dicho cómo hacerlo, que es divertido, pero uno de los beneficios de ese ejercicio, de buscar con los ojos cerrados, intentar sentir al animal, es que se aprenden, los niños aprenden los límites sin que se los tengan que decir. Aprenden a sentirlos. Ah. Esto que hemos dicho, eso, precisamente eso que has dicho, ¿no? De, puedes en un momento dado, sabes, cuándo hablas y no rompes el silencio. Pues eso es, eso es sentir el límite. Cuando y, y también pasa con el me acerco o no me acerco. Yo puedo sentir hasta dónde me acerco y no invado al otro, y hasta dónde me acerco y el otro se está sintiendo invadido. Y si yo tengo mi atención en el sentir, eso lo voy es que lo voy a sentir sin darme cuenta, lo voy a tener integrado. Si estoy muy en la mente, claro que me voy a pasar todos los límites del mundo y voy a te, me van a tener que decir y me lo van a tener que repetir y me van a tener que gritar y no me va a servir porque realmente cada vez, ¿sabes? Estoy... Yo no lo he sentido, ¿no? Que muchas veces, también pasa con, con animales, en muchas, muchas sesiones, eh, sobre todo con mujeres, no sé por qué, pero sobre todo con mujeres que debían, a veces salen un poco inseguras a la calle con su animal y entonces el animal no les no les respeta, ¿Sabes? Es como, no es que no le respetas, es que no les hace caso. No es que no le respeto, respeto, claro. Sí, pero eh, no les hace caso. Es como, y yo le grito y le digo, no me hace caso. Es que no lo estás haciendo desde tu centro. Es que no le punto, no? ¿sabes? De estar sintiéndote y desde ahí manifestar lo que necesitas. Porque cuando lo haces desde ahí... Cuando lo haces desde ahí, es que no lo tienes muchas veces ni que decir con los animales y con los niños igual. Porque si no el niño está, está un poco entrenado en sentir y ellos ya te digo que están mucho más en presente, esa es la manera, yo creo que es la manera más sana de poner límites. Porque no son unos límites mmm, pensados, que esos pueden ser justos o injustos según se mire, según se valore. Por eso ahí no hay quien llegue a un punto, a, a una... Eh, como se dice, a una posición común o sea, que todo el mundo coincida sí, ahí, ¿no? sí, pero desde la energía sí existen posiciones comunes y, eso, y van saliendo solas, de hecho de la, de la interacción de las relaciones sintiéndolas, sintiéndonos salen, salen los límites justos casi de manera espontánea y normal Justos, por decir, armónicos, mejor que justos, digamos armónicos. Sí. Justos nos lleva aquí. Armónicos es más de aquí. Y es donde, y es a lo que me refería. Sí, porque además esos límites, lo que decía, a lo mejor alguien los pone un poco más lejos, otro lo pone más cerca, y al ser armónicos, es el límite donde te lo ponga cada uno, ¿sabes? No hay un hasta aquí y un genérico en límites, sino se va como configurando todo, yo me doy cuenta que chat y en eso nos ayuda mucho muchísimo, o sea es, es, es vamos la crack de los límites que no se ven en, en esta casita es una pasada, de verdad y les está ayudando muchísimo con la frustración yo me estoy dando cuenta que como, y como no los ven, los están sintiendo los peques, los sienten me miran, en plan, ¿la puedo tocar o no? Porque claro, están notando que no, pero no la están tocando todavía. Y entonces eso, me miran y yo digo, es que te está diciendo que no. Y entonces se quedan así y un rato como frustrados, en plan, ¿y ahora qué hago yo con esto? O sea, nadie me ha quitado para decirme que no le puedo tocar, pero yo estoy percibiendo que no le puedo tocar, no quiere que la toque... ¿Y ahora qué hago con esta frustración? <risa> y entonces se quedan ahí en plan, pero les está ayudando muchísimo a entender que no hay que invadir a nadie que te ponga unos límites así, que no hace falta ponerlos con la fuerza, que con que los pongamos así, o sea, podríamos vivir maravillosamente bien fluyendo todos con los límites <risa> sin necesidad de nada más. <risa> Totalmente es, es, es, totalmente. es muy curioso. O sea, es que es una pasada. Yo aprendo cada día con estas peques y, y chat. Y, o sea, es. Y luego la suerte que tienen también, yo no es por nada, pero lo, lo veo en sesiones y yo creo que los, los niños de, de tu casita, algunos supongo que tendrán animales en casa, pero los que no. Los animales lo que nos ayudan a conectar, lo que hemos dicho, ¿no? A estar en presente, pero es que estar en presente es estar conectados con nuestro corazón. A en este momento en el que todo el mundo está tan estresado, que a lo mejor papá y mamá están hasta arriba por todos los cambios que está viendo por todas las movidas que está viendo qué tal, que no tienes a tu alrededor a tanta facilidad, no hay tanta facilidad para conectar con, con momentos de estar en presente y en el corazón... Eh, los animales nos ayudan a esto los niños y los adolescentes sobre todo yo lo he visto mucho en adolescentes como tener un perro, mm. tener un gato tener un animal cerca les ha ayudado a en esas épocas complicadas de la vida en las que uno se acaba desconectando de sí mismo, les ha ayudado a seguir conectados con su esencia con su yo mismo y eso es un lujazo que te ahorra años de terapia después, las cosas así Así lo digo sí, sí, sí, tal cual A mí me ha ahorrado años de terapia O sea que Así sí, que bueno sí. Y como, como así, porque ahora que has dicho Lo de que los papás, mamás no tienen tiempo Pues Ahora que estamos en un perfil de, de niños y niñas Aprovechar Yo creo que el mejor momento para O sea, si ves que no tienes un tiempo Para ti solo, para poder Decir, venga, conecto con el silencio, conmigo mismo y con nadie más, porque es verdad que la maternidad es dura y, y lo sabemos todos, pues eh, aprovecha los momentos a lo mejor que estés con el peque o la peque porque intenta, pues eso, lo que hemos dicho antes, estar ahí, estar, estar y jugar y lo que sea. Y ese ratito que sí que vas a tener que estar pasándolo con él Porque lo estás cuidando o, o estás con él Aprovecharlo, a vivirlo a lo mejor Desde el otro lado A vivirlo, vivirlo Y ya está Y so, yo creo que solo con eso <ríe> Ya estás ganando como muchísimo Y luego a lo mejor Solo con eso ya Recuperas energía Y te apetece en ratitos pequeños Tú solo o sola Igual hasta encuentras los momentos ¿Sabes? O sea, yo, yo creo que es como una puerta que se puede explorar para conectar con el silencio. Y cultivar, pero es importante, y esto lo, lo digo rápido y ya nos tenemos que despedir porque yo tengo una sesión dentro de nada. Ah, uy, <risa> Está muy bien. Uy, no sabía. Pero, pero una cosa que, eh, esto lo hemos hablado tú y yo fuera de este directo, eh, Necesitamos, los adultos necesitan conectar con su propia luz, es importante, porque los niños nacen y tienen todavía esa luz, los animales tienen esa luz, pero nosotros de tanto no estar precisamente en presente, de no estar conectados con nuestro sentir, nos vamos apagando, eso que decías tú al principio, que, de, que todo este camino de reconexión con los animales te llevó a reconectar con la vida, y es eso, y recuperar tu propia luz Y solo hay que verte, no es por nada Pero es cierto, ¿sabes? Solo hay que verte, es verdad, brillas Gracias. Y... y... Pues, ¿verdad? Es verdad, ¿por qué? Porque... No? ¿Por Yo sin embargo, mira, ¿no? Pero, pero no, a ver igual, aunque estés oscura Sabes a lo que me refiero Sabes a lo que me refiero, ¿no? Eh, y necesitamos Porque ves a los papás grises y al niño brillando y que los papás grises no pueden con la energía la bombilla que es el niño y por un lado parecen polillas alrededor queda un poco de yuyu vale y por otro lado también lo, lo están fagocitando ¿no? sí, sí, sí. y no necesitamos no necesitamos chupar la energía ni a nuestros animales, que también eso lo hay, ¿sabes? El, yo no pongo mi vida, pero mis animales me salvan de todo. Ya bueno, un ratito vale, pero luego haz tú el ejercicio de reconectar tú con esa luz. ¿Y cómo se hace? Con el silencio, con esto que hemos dicho. Encontrar una práctica, un ratito, no digas, es que no tengo tiempo. Es fundamental. O sea, si te dejas 10 minutos al día para meditar, llámalo meditar o cualquier práctica de silencio para, para salir a pasear tú solito por el jardín sin pensar, sin intentar no pensar en todo, en, en nada sin teléfono, obviamente no sé, cada uno como quiera conectar con eso y recuperar y ir alimentando su propia luz porque es que, es que los niños lo necesitan, nuestros animales lo necesitan, ellos pueden ser nuestra raíz y pueden nutrirnos durante un poquito pero no están ahí para eso Solo están, no, no, no, en todo no, caso, como no, espejo no, no. para que nos demos cuenta de lo que hemos perdido y nos pongamos a recuperarlo, no a fagocitarlo del lado. -no. Eso, yo lo decía desde el... Eh, toma la decisión tú responsable de conectar conmigo y empieza a lo mejor viendo cómo lo hace tu peque, pero no queriendo, pues eso, al revés, sino tú desde ti tomas esa decisión y tu peque vive su vida y tú vives la tuya y, es, y empieza a recuperar energía que, que la necesitáis todos en la familia. Incluidos animales. O sea, toda la familia que esté en tu casa, animales, personas, plantas, lo que sea, la necesita esa energía. Así que, sí. Muy Absolutamente. Bien. Bueno, pues que como tienes sesiones, yo para acabar... Eh, Sí que quería, bueno, como yo, ¿qué puedo hacer nada más que recomendaros los cursos de Mariví? No, lo digo en serio, de verdad. Eh, no, a mí, eh, eso que dice Mariví de que yo ahora brillo, pues no tendría esta luz si no hubiera dado un día con el curso de comunicación animal que ella da. Y daba bueno, hace uno de iniciación que si no me confundo, es un mes, ¿no? Son cuatro, cuatro sesiones. Sí. Bueno, son... si no, lo, explica, lo explicas tú. Es un, mes, es un mes. Sí, no, ha cambiado el formato. Ahora es un mes y mucho y cada cada día, excepto los fines de semana, que son para recapitular, cada día tienes una lección pequeñita ...fácil de ponerte por la mañana mientras te estás cepillando los dientes y todo esto... ...la vas escuchando con alguna práctica que vas haciendo... ...y así a las dos semanas tenemos la primera sesión de prácticas ya con animales... ...porque ya llevas dos semanas que poquito a poco has ido avanzando, has ido dando pasitos... ...y es justo el momento en el que están preparados para hacer la práctica... ...hacemos una primera práctica, tienen toda una semana para seguir practicando ese nivel y luego la siguiente semana hacemos otra práctica un poco más profunda y tienen todavía otra semana más para seguir practicando ese nivel y de ahí ya, si quieren, se pueden meter a la comunidad de prácticas y seguir por ahí, o bueno, ya cada uno como quiera, o la maestría también, como hiciste tú, que es el curso sí. grande. Pero como, yo creo que como primer paso para el silencio, casi os diría como tip que os apuntarais al curso de iniciación, de verdad, de telepatía con Maribí porque... Es que al final yo me he dado cuenta de que ya no es solo para comunicar con los animales, que obviamente sí, pero al final te ayuda en muchísimas cosas y sobre todo si estamos hablando de que el silencio es como el, lo primero que tienes que hacer para conectar contigo mismo, pues es que de verdad, que como lo propone Maribí, yo es, me parece lo más armónico con cada ser individual para luego... <risa> para luego ponerlo en común todos y, y de verdad que, que os lo recomiendo. O sea, que no me sé las fechas, si quieres las puedes decir, porque ahora va a lanzar, bueno, este mes que viene, en marzo, me parece, hay uno. El 1, empieza. Empieza el 1 de marzo. Este uno. Y os podéis apuntar desde ya. Y a qué email hay que escribir, bueno, si no, lo dejaré en la descripción también. O... Eh, en escuelaentreespecies.com o entrar en, en tre, Entre Especies Entre Especies con una sola E en el medio Entre especies .com, Y ahí en la escuela está el curso básico De telepatía Eso Pero bueno, si eso, si, mira, Alexandra ha escrito Entre especies .com, lo ha escrito ahí y si Vale, no, lo que pasa es que no me Comentarios Bueno, lo pondré, si no, abajo y ya está Vale, Así lo puedo. Pues oye, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me ha encantado la charla, ya sabía yo que ah. me iba a gustar. <risa> sí, y muchas gracias y, de verdad. Y, y bueno, pues que espero que, que hayamos ayudado un poquito, dado luz y que cuando hagan la práctica, cuando hagáis la práctica con los de con los, cerrar los ojos a los niños y buscar así dónde está el animal, ya nos contaréis. ¿Qué tal os va? <risa> <risa> Yo con el más mayorcito lo voy a hacer. Nosotros somos muy pequeños y no están a esto. Pero el más mayorcito lo voy a poner a, a, con los ojos vendados. Pues ya me, ya me cuentas, ¿vale? Ya me contarás. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por venir, y Gracias por toda la información. Un beso enorme. Muchas gracias a todo el mundo. No he, bueno, yo por lo menos no he leído ni un comentario ni medio, pero os agradezco que estéis aquí. <risa> y... <risa> Y a los que lo vean después, pues también. Así que muchos besos. Un besazo a todos. Gracias. <risa> Adiós.